Vamos a comenzar este módulo. Mi nombre es Isabel de Armas, dedicado al gestor en Node, concretamente al gestor en Online. Vamos a ver sus, su origen, sus características y cómo utilizarlo. En Online es el nuevo nombre que se le acaba de dar al EndNode Web. El EndNode Web es una versión reducida de Node, Pero ya a partir de ahora vamos a tenerle que llamar Node Online. Actualmente Node cuenta con tres posibles versiones. El Node que se instala en el ordenador. Versión escritorio. Y dos versiones online. Una que es el antiguo Node Web que se tiene acceso a él si se tiene suscripción a las bases de datos del ISI. Y otra que se acaba de crear bastante recientemente, que es una versión del EndNote más reducida online libre en abierto. Ha habido otro cambio de nombre... El antiguo Web of Knowledge ha pasado a llamarse Web of Science. Este portal tiene la colección Web of Science Core Collection, en el que están sus principales bases de datos. Los tres repertorios del As Humanities Citation Index, Social Citation Index y Science Citation Index, así como una base de congresos y el Journal Citation Repos, etcétera. El EndNote Web es un gestor bibliográfico muy útil para la exportación desde el Web of Science para eso se creó importa y exporta desde todos los gestores y tiene todas las funciones básicas de cualquier gestor y además una comunicación más directa de muchas funciones desde el gestor en Node. Siempre en la versión online es necesario registrarse. La versión online con suscripción al Web of Science la tienen todas las universidades españolas y centros de investigación. Al en Node Online podemos acceder bien desde la página web del Web of Science donde tendremos que registrarnos y teníamos la posibilidad de empezar a utilizarlo o bien lo que es más recomendable en el caso de tener suscripción a las bases de datos de ISI sería más recomendable eh, entrar desde la propia universidad el centro de investigación por ejemplo desde el catálogo de la biblioteca haciendo una búsqueda ¿qué tres grandes bloques tiene este gestor? pues Collect Organize y Format Collet para reunir las referencias. Podemos conectarnos con catálogos o bases de datos. Es una conexión a Z3950, como la tienen desde el propio gestor, como la tienen los gestores clásicos: Prosite, EndNote, Reference Manager y Redword. Podemos crearnos una referencia manualmente y podemos importar referencias de bases de datos si nos hemos guardado una búsqueda de otros gestores y también de internet. Desde Organize podremos organizar las referencias en carpetas, que aquí se les llama grupos. Podremos crear un nuevo grupo, encontrar eh, duplicados dentro de los grupos, borrarlos, renombrarlos o compartir un grupo. Y en format podremos generar listas de referencias formateándolas en un estilo de cita concreto. Y aquí encontraremos también el plugin para, para insertar citas en Word. Que a la hora de bajárnoslo también se bajará otro plugin que se llama Capture, que nos permitirá importar referencias de internet. Vamos a ver cómo accedemos al programa. Esta es la página de Web of Science y desde aquí, aquí podríamos registrarnos o acceder al programa. La otra manera de acceder sería desde la página de una universidad, desde el catálogo, aquí haríamos la búsqueda al web noble que todavía no lo han cambiado de nombre. Y desde aquí ya accedemos a la página del Web of science y desde ahí aquí. La otra opción es desde una página específica dedicada a gestores que, que tenga la universidad normalmente, en la, que suele estar en la biblioteca. Esta es la página de la biblioteca, desde investigación, publicar, citar, aquí hay una página dedicada a gestores y podemos acceder aquí, acceso en línea a en web Aquí nos podemos crear una cuenta o poner nuestro email y password. Por último vamos a ver en esta página que nos facilita en Note, las diferencias entre las tres versiones posibles. La versión escritorio, por ejemplo, pues tiene lógicamente almacenamiento ilimitado y también para adjuntos. La versión online, si tenemos le, el, el web on Noble, tenemos 5 gigas. La versión online libre nos dan 2 gigas. En la versión libre tenemos 21 estilos y en cambio en la versión con la web noble tenemos 3300. Bueno, pues aquí podemos ir viendo las diferencias de, de cada uno de los de las versiones escritorio online libre online, o, o, o online con la suscripción al WEGO Science.